Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Canal 49. Eh, espero que estén muy bien. La verdad es que yo estoy contento. Más allá de la victoria, ¿no? Que siempre se disfruta ver a los 49 ganar, eh, aunque sea pretemporada. Pero repito lo mismo que dije eh, la semana pasada. Eh, estos juegos, más allá de ganarse o perderse, pues son para entrenar, son para prepararse, son para ver elementos, son para ver crecimiento en jugadores. Y me parece que este, en este partido hay progreso... En algunas líneas hay un retroceso en otras, eh, brillan algunos jugadores, dan un pasito más y otros eh, definitivamente pues, se siguen quedando igual, otros de plano ni siquiera aparecen, pero bueno, vamos a hablar de, de, de todo esto, ¿no? Antes de continuar, ya saben que eh, les voy a agradecer mucho que se suscriban al canal, sigan invitando a aficionados de a hacerlo, activen la campanita. De notificaciones para que eh, esta plataforma de YouTube les avise siempre que subo mis nuevos videos, eh, ya saben estoy en las redes sociales, hay nueva red social, ¿no? estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora ya estoy en Twitch, el, el viernes pasado hice mi primera transmisión ahí en Twitch, este, que soy como Canal49. Ya algunos de ustedes estuvieron por ahí, estuvimos platicando, cotorreando y este, ahí estoy haciendo ahí unos jueguitos de Madden, el Madden 22 que ya llegó en vivo. Entonces este, se puso buena, se puso entretenida la charla y la transmisión, entonces por ahí voy a andar. Yo espero que este miércoles eh, ande por ahí por Twitch eh, haciendo algún streaming otra vez. Entonces pues bueno, ahí, ahí les dejo las redes sociales para que eh, si no me están siguiendo o si no están suscritos por ahí, pues me sigan, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, pues ya está el botón de unirse, ya saben los que quieran este, ser miembros dorados del canal y quieran apoyar esta plataforma, pues también ahí está la opción. Que repito, o les digo porque por ahí alguien este, pues como que se me... o no entendió mucho de qué trata esto, no, el eh, canal 49 sigue siendo el mismo, eh, mis contenidos son para todo el mundo, yo no le voy a cobrar absolutamente un centavo a nadie... Eh, eh, por, por, mis, por, por mi contenido que hago Por todas las horas que le dedico Y todo el trabajo que hago a esto Y lo que le invierto pues no, Sería una tontería pedirles un peso eh, Para hacer esto no Siempre va a seguir siendo el contenido el mismo este, Lo de los miembros del canal Solamente es para los que Gusten apoyar ¿no? a, Al crecimiento del canal Para que lo pueda yo seguir haciendo Y pueda seguir avanzando Porque la verdad es que si sí son unas friegas Si sí son unas jodas estar haciendo esto no Básicamente por, eh, por el amor al arte Pero ahí este, quien lo quiera hacer Pues es voluntario No es absolutamente ninguna cuota de nada no este, El canal es el mismo Y es para todos Absolutamente los aficionados de los 49ers Pero bueno Dicho esto eh, Pues entremos en materia eh, Me gusta el juego en general no eh, Me gusta Ya sabemos que siempre es como ver eh, Pues Juegos flojos, ¿no? En cuestión de, de estadísticas o de espectacularidad, o de eh, pues poder ver a lo mejor a los jugadores Que, pues de los que más estamos esperando verlos, ¿no? Que son George Kittle, Nikosa, eh, Japón Kinlo, ¿no? Que por ahí me, a mí me sigue intrigando, que no juega, este, Raheem Monster, eh, Fred Warner, <coughs> perdón, Fred Warner, que por cierto, acaba de ser nombrado en, en el lugar número 21, Dentro de los eh, 100 mejores jugadores de la NFL del año pasado, lo cual me parece excelente porque ya está incluso arriba de Bobby Wagner, ¿no? Para quien seguía teniendo duda quién era mejor, pues ya la NFL lo pone arriba de Bobby Wagner, pero a mí sí me hubiera gustado verlo top 10 o mínimo top 15, ¿no? Top 15 de los 49ers, este, pero bueno, ahí está en el número 21 el señor Fred Warner, lo cual me parece excelente, tenemos un, un gran linebacker que no hemos podido ver. Sí hemos visto a Greenlow, ¿no? Ya eh, jugando desde el juego pasado. Pero bueno, vamos a empezar a tratar de desmenuzar así de, de pronto un poco lo que yo vi en el juego. Ya saben que el jueves en Canal 49 pues ya hablaré con más números, con más estadísticas, eh, más de lo que fue el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque ahorita así de rápido, pues no no tengo todo en la mente. Pero sí lo que vi, pues es, eh, eh, lo, lo digamos, empecemos por lo lógico que es Trey Lance me parece que da un paso el señor Trey Lance, se ve mucho mejor en este partido, no de inicio porque al, al principio se sigue viendo un poco inconsistente, no por ahí tuvo algunas eh, lecturas también un poco eh, erróneas, por ahí vuelve a tirar una doble cobertura. Que le vuelven a perdonar la, la intercepción. Algunos pases por ahí eh, medio malos. En alguna que intenta salir. Nunca ve que vienen por ahí. Estuvo a nada de que le, le provocaran un fumble Y como me, me, me, me recordó a Colin Kaepernick. Eh, eh, eh, cómo perdía balones cuando... Como que corría, pero no corría. Y entonces le llegaban y le tomaban el balón. Pero bueno, cosillas que tiene que ir puliendo Lance. Pero por ahí mete... Eh, al menos yo vi cuatro muy buenos pases, ¿no? Eh, eh, Obviamente eh, la segunda anotación fue el que más me gustó, ¿no? Todo el tiempo está viendo hacia el lado izquierdo, está viendo al Sefty. Cuando ve que el Sefty se va para acá, ni siquiera voltea a ver si está el receptor. Él cuando está volteando ya está tirando y mete un, un, un, un balazo a las manos de eh, Travis Benjamin. que termina la anotación. La anotación de Mohamed Sanou es más una, una, una jugada de, de pizarrón, ¿no? Él prácticamente no tenía que ponerse en las, en las manos a Sanou pero sale muy bien y, y también tira un balazo. Eh, por ahí eh, el pase que le tira a Trent Sherfield, ¿no? que es, es, es colocadito en la banda, por ahí hay una confusión en la defensiva de los cargadores y la aprovecha excelente, ¿no? la lee, me parece que es una, una, una lectura pre-snap incluso, él sabe que va a estar solo Sherfield y, y le tira un, un excelente pase donde ni siquiera pierde yardas y, y logra llegar hasta la 15 que termina en anotación. Y otro que me gustó mucho fue pues, es una jugada de play-action que sale rodando hacia el lado izquierdo, hacia su hombro contrario. ...y le pone un pase con, completamente que, eh, descolocado él... ...pero se lo pone en las manos a Richie James y ni siquiera se... Perdió. ...yo inclusive cuando lo vi pensé que él había volado... ...pero se lo puso también que, que Richie James sigue ¿no? y llega casi al primer 10. Esos cuatro pases que le di a Trey Lance me parecieron de un coreback... ...que ya no nada más fue un chispazo como el de hace ocho días... ¿no? ...aquel pase de 80 yardas, sino aquí ya se empieza a ver un coreback... ...que sí, puede ser que tenga mucho talento, que lo no tiene, ¿no? creo que sí lo tiene... Y que, si se sigue puliendo, lo va a hacer bastante bien Y sí creo que Garoppolo ya tiene que empezar a sentir pasitos <ríe> Porque parece que Lance eh, viene muy en serio No me quiero eh, volar con el tema de Lance, ¿no? por ahí de repente pasa siempre que ya siente Garópolo y que Lance que inicie, todavía le falta, todavía hay muchas cosas que tiene que, que ir trabajando y se ven, ¿no? en, en, sobre todo en sus lecturas, que es un problemilla que traía. Utiliza ya sus piernas en este juego en ¿no? un par de ocasiones, en una sale muy bien de la presión, luego el primer 10 en esa que digo, les digo casi no se decide si correr o no y casi pierde el balón. Y en, en la conversión de dos puntos, que bueno, ya hay un holding y lo echan para atrás, pero creo que toma una buena decisión al no encontrar receptores rápido Recordemos que en zona roja se reduce el tiempo, que más o menos a veces tiene un coreback para lanzar muy rápido y hay que lanzar si no hay, hay que buscar por otro lado. Decide en, en el momento justo salir y logra la conversión, pues ya el castigo se la anula. Pero eh, en general me parece mucho mejor la actuación de Trey Lance y <coughs> pues no es que me empiece a ilusionar, porque falta mucho. Obviamente es, es, es como apenas algunos ladriguitos que empezamos a ver de la, del edificio que puede ser Trey Lance. Pero si sí me gusta, ¿no? Y sí me, eh, me, me causa eh, como esta sensación de que pudiera ser que ya Shanahan realmente encontró un coreback que nos puede funcionar. Hay que ver, hay que ver, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado con muchos corebacks. Juegan muy bien, muy buenas pretemporadas. Incluso tienen un muy buen año. Y después se apagan completamente. Entonces el proyecto Trey Lance hay que tenerle paciencia. No por un juego de pretemporada. Ya vamos a pensar que, que, que va a ser el titular. Todavía falta. Jimmy G seguirá siendo el titular. Repito, nos guste o no. Jimmy Garopolo lo hizo bien. Yo lo que vi de Garopolo fue llevando bien la ofensiva. Sí es más dinámico Lance. Sí se ve más peligroso Lance. Pero Garopolo creo que entiende mejor la ofensiva. Al menos en este momento. La intercepción de, de Garopolo... Eh, sigue teniendo el problema Garoppolo de, de, de tirar volar, de, de tirarles más arriba eh, a los receptores, ¿no? Por ahí tiró un pase, un stop, a, a creo que fue a Duili, que la bajó. Si no se la ha tirado tan arriba, pudo haber ganado más yardas. Eh, sigue teniendo este problema de tirar más, meterle mucho aire al balón. Y ese pase es, va muy arriba de ello pero tampoco justificó a que Le pega en las manos, en las dos, ¿no? Ni siquiera es de esos pases que rocen con, con, un, con un dedo. En las dos manotas se le va... Y para colmo de males, la, la, la intercepta eh, a Sante Samuel Jr., que era uno de los esquineros que yo quería en el equipo y que no lo tomamos por Aaron Banks, que está lastimado. Entonces sí me frustró un poquito porque creo que a mí sí me hubiera gustado tener a Sante Samuel. Lo dije en mis mock drafts, ¿no? Lo dije en el, en el off-season o bueno, en el previo a la pretemporada antes del draft. Pero pues bueno, a Sante Samuel se lleva su primera intercepción en su carrera, al menos en pretemporada, ¿no? Este, entonces, pues, eh, error. Yo, yo es, esa intercepción le doy un 80% a Iyuk y un 20% a, a Garópolo, ¿no? Al igual que la de Lance, ¿no? La, la intercepción de Troy Lance, que, que pues, es un poco alargado el pase, ¿no? Para Mohamed Sanú. Eh, igual, no es el pase ideal, pero creo que Sanú pudo, pudo habérsela llevado y, y se le abre las manos y le cae ahí al, al, al, al, al profundo de... De los cargadores, entonces igual, ¿no? 80% Sanum, 20% Lance. Y esto nos lleva al tema que más me preocupó el día de hoy y que más me causó como... No puede ser. Nuestros receptores tirando balones a diestra y siniestra. Divo Samuel, Brandon Ayuk, Mohamed Sanum eh, Richie James y hasta el corredor Wayne Galman tiró por ahí uno así que se vio ridículo, entonces esa, esa, esa fue una parte que, que sí fue como frustrante, creo que los números tanto de Lance como Garoppolo pudieron haber sido mejores, si nuestros receptores hubieran salido en una mejor tarde, tuvo que entrar nuevamente Trent Sherfield res, al rescate, no y Trent Sheffield me parece que se está ganando, si no el tercer spot, al menos sí, el eh, chance de pelearle a Sanu, bien fuerte ese tercer spot, Sherfield lo está haciendo muy bien, al menos el juego pasado y ¿sí? este cuando ha aparecido, ha, ha sido determinante y ha hecho las cosas muy bien, ¿no? Salmón se lleva el touchdown, ¿no? Eh, eh, Travis Benjamin se lleva el otro touchdown. No sé si Benjamin también por ahí tiró un pase, no sé. Me gustó que también, pero bueno, antes de terminar con este tema, el tema de los receptores. Espero que haya sido una mala tarde, espero que nada más ha sido por hoy. Espero que no, no, no, no pase en los siguientes juegos, porque Ayuk. Ya tiró uno en el primer juego, ya tiró este en, en el segundo parte. De hecho, había tirado uno antes y luego viene la intercepción. Entonces, Ayuk, you no sé qué le esté pasando. Necesita aplicarse el señor. No puede estar tirando balones, sobre todo porque ya se espera mucho más de él. El año pasado se lo hubiera comprado porque era novato. Pero el año pasado jugó muy bien y no puede ser que en esta pretemporada esté tirando tantos balones. ¿no? Eh, digo, Samuel, pues juega. no eh, Se me hace arriesgado meterlo, afortunadamente no presentó molestias, pero ya saben que tuvo un, un desgarre o una lesión ahí de glúteo, una contracción en el glúteo en la semana, eh, que necesit necesitó ahí observación, entonces parecía que estaba cuestionable, yo no vi la necesidad de meterlo, pero pues al menos jugó y no, no, no se resintió y lo hizo bien, por ahí atrapó un pase, me parece dos, no sé, pero tira uno por ahí, entonces, pero no vi la necesidad de haber metido a un jugador que, que si presentó molestias en la semana Pues para qué, ¿no? Eh, pero bueno, el tema de los receptores Vamos a ver si contra Raiders Esto mejora porque ya van dos juegos Este fue el peor, el primero flojito Este muy malo de los receptores Al menos toda la primera mitad, parte del tercer cuarto Y ya después, pues bueno Ya vimos otras cosas eh, La línea ofensiva Me gusta mucho más Que la semana pasada, ¿no? Creo que si, aunque, si bien hubo presión eh, a Lance lo capturan un par de veces Hicieron mejor trabajo Tanto, tanto de, de, no, Protegiendo al coreback Como abriendo huecos eh, Galman me parece que es el mejor corredor Se lleva setenta y tantas yardas Hasty se lleva sesenta y tantas O cincuenta y tantas Galman pues Gana más yardas porque creo que lo usan más Y también lo meten ya en, en, en Tercer, cuarto, cuarto Le dan mucho, mucho, mucho juego más sus números, pero a mí me gustó nuevamente mucho, ya eh, Michael Hasty me parece que este 23, este chaparrito corredor, que llegó el año pasado, lo está haciendo bien y yo a mí sí me gustaría, insisto verlo en el equipo, verlo en la escuadra titular, le da otra dinámica al juego, Galman no lo hizo mal eh, a mí me gustaría Hasty a mí en lo particular me gusta más Hasty, pero este pues ya veremos ¿no? lo importante es que le dan profundidad a la, a la, a la, al cuerpo de corredores y entonces sabemos que si, que si Monster llega a presentar alguna, algún problema o algo, pues bueno, puede ser que tengamos gente atrás que lo pueda hacer bien. Entonces por ese lado me gustó. Eh, el ala cerrada pues cumple más como bloqueadores hoy que como receptores. Eh, se extraña obviamente y enormemente a George Hill. Sabemos que él es un game changer que puede hacer las cosas eh, completamente de otro, en, en otro nivel, ¿no? En general, eh, eh, lo que vi en la ofensiva fue eso, ¿no? Eh, muy mal. Eh. A su favor diré que, bueno, jugar ya con el tercer equipo pues, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil dar los resultados. Por ahí fumblea un una mala comunicación con el centro. Entonces, pues no sé, si, si a Rosen, que jugó el, la semana pasada medianamente bien, Salvo una intercepción. Ya lo cortaron. Pues yo no sé si Sutfield le van a dar otra chance después de ese fútbol. Porque para mi gusto jugó más mal que Rosen. Pero bueno, ahí está Sutfield todavía como nuestro coreback de tercer equipo. Pero yo siento que no tenemos coreback de tercer equipo. Lo que los cargadores sí, creo que con, con este stick lo hizo bien. Me, me gustó lo que hizo el Chavo. Se vio bien. ¿no? A pesar de que, de que la línea defensiva de San Francisco estábamos con eso. Estuvo metiendo presión. Lo hace bien eh, este stick. Pues no se ve tan, tan, tan bien. También por lo mismo jugar con, ya con jugadores de tercer equipo. Este, pero bueno. Eh, eh, eso, eso es lo que yo vi a la ofensiva. Eh, bueno, ahorita vamos con los equipos especiales. La defensiva. Me gustó muchísimo la línea. La, la frontal de los 49. Miren. No jugó Bosa. No jugó Kilo. Y el tema de Kim al igual que el de Jalen Hurt, por ejemplo, que es de los receptores que yo creo que... Le, digo, yo quería mucho ver a Jalen Hurt. Yo tenía mucha eh, esperanza en Hurt porque creo que tiene mucho talento, pero pues si las lesiones no lo dejan, pues ya next, ¿no? El que sigue porque pues está ocupando un lugar ahí que puede ocupar algún otro jugador que lo merezca más Hurt. Es el tercer año y nada más no queda. Entonces yo creo que ahí es momento de darle aire antes de seguir gastando y tener que renovar contratos y lo que sea, yo creo que una decepción el señor Hurt, porque pues nomás no quedó físicamente. Y es lo que está pasando con Jabón con, con... King Lowe. Sigo esperando a ver en qué momento lo vemos. A mí me hubiera gustado verlo esta pretemporada, pero pues sigue presentando problemas en la rodilla. Y yo no va a ser, sé si va a terminar siendo un bot. Puede tener todo el potencial del mundo el que ustedes me digan ¿no? que King Lowe va a ser una bestia y que King Lowe va a ser un gran defensivo, un dinero y no sé qué, pero si no juega y sigue lesionado, pasa lo mismo de Hort, ¿no? Hort una gran promesa como receptor, lo comparaban con Mike Evans, pero pues lesionado no sirve de nada, entonces Kingdom esperemos que semana 1 esté y semana 1 demuestre eh, de, de, de, qué, de qué está hecho, porque viendo los 100 mejores jugadores, hoy está viendo eso, The Forest Wagner, ya saben que yo sí soy una viuda de The Forest Bogner. Eh, lugar 27, ¿no? Kindo lastimado, Armset, díganme dónde aparecen, yo sigo y me seguiré cuestionando forever. ¿Por qué prefirieron a Armset que a, a, a Bogner? No creo que Bogner sabía lo que valía y los Niners ahí se amarraron la cartera. Error, pero bueno, vamos a ver qué pasa con, con kilo La cosa es que no juega Bosa, no juega Kilo, no juega este. Bueno, el Bucam sí entró algunos snaps, Ford no juega, Armset sí juega, incluso se lleva una captura. Pero los que aparecieron, ¿no? Se vieron muy bien. Jordan Willis con ese safety. Esa es la buena noticia. Willis se ve muy bien. La mala, pues, está multado por, por la liga, por esta onda de sustancias. Y no va a jugar creo que cuatro o, sea, cuatro o seis semanas. ¿No? Entonces no vamos a contar con él al inicio de la temporada. Eh, Kerr se ve muy bien también. Eh, Ebucam por ahí también apareció y se llevó una captura. Armstrong se llevó una captura. Eh, en, en general, la frontal o, o los hombres que parece que serán rotación de la línea defensiva se vieron bien, estuvieron todo el tiempo encima de los, de, los del coreback. Los cargadores corrieron, me parece que cincuenta y tantas yardas. Cosa que San Francisco nuevamente repite la dosis y corren casi 150 yardas. Eh, genera San Francisco con su ataque terrestre. Entonces, eso también nos habla de que San Francisco. Va bien, va bien el proyecto a la ofensiva, ¿no? Aunque, pues, Shanahan no está abriendo el, el libro de jugadas todavía como debiera. Eh, pero los frontales bien. A mí me habla, me preocupaba esta situación. Con, digo, no quiero cantar Victoria todavía. Pero sí decía yo, bueno, ¿y si cosa si no queda bien? te toco madera, ojalá que sea bien. Pero si Bosa no queda bien, si King lo sigue presentando dificultades, si Ford no queda del cuello, si Arsett no, le, no levanta su juego, ¿qué vamos a tener en la frontal? Pero empiezan a levantar la mano algunos por ahí y eso pues es esperanzador para la defensiva de los 49 Muy bien la frontal de, de los Niners hoy contra los Chargers. Eh, el perímetro, Ufanga sigue siendo un todoterreno, ¿no? Por ahí aparece en todos lados. Si no aparecen las tacleadas, siempre está en la jugada. Siempre está en la jugada, cubriendo bien la zona profunda. De repente este señor, Stick este, tenía que salir corriendo porque... Las coberturas estaban muy bien hechas y eso habla de que el perímetro estaba trabajando bien. Eh, de Moodle Lenoir no, lo sigue haciendo muy bien. Tapa por ahí un pase en el centro. Buenas, eh, <ríe> perdón, buenas defensivas o buenas coberturas, perdón. Entonces creo que Lenoir parece apuntar a tener ahí otro hombre de rotación muy bueno, los 49. Eh, Ambrey Thomas me gusta, pero menos que Lenore Por ahí comete algunos errores y lo queman alguna vez Pero también puede ser un proyecto a desarrollar Señor Ambrey Thomas, ¿no? Eh, ¿Quién más fue el que? Jared Maiden se lleva la intercepción, ¿no? Que pésima lectura del córdoba de los Cargadores Pero él aprovecha six, pero pues igual oh, un castigo nos echa para atrás Pero ahí estuvo, ¿no? Para interceptar hay que estar ahí Y el señor George Maiden aparece Perfecto, otro hombre que podríamos pensar en tener de rotación Porque en el perímetro sí vamos a necesitar gente eh, Mucha gente Y el próximo año pues vamos a ver ese tema, ¿no? Eh, los linebackers <ríe> Greenlow aparece El rato que juega pues es Greenlow Pero Hillard y Griffith, estos novatos Bueno, primeramente Griffith muy bien Segundo juego jugando excelente Se lleva por ahí cuatro tacleadas me parece, tres solo eh, y, y Hillard también se lleva por ahí tres o cuatro, y, y también brilla, entonces este, creo que también puede haber ahí, alzando la mano ahí, quien pueda querer ser ese, ese compañero de, de Warner y Greenlow, yo siento que va a iniciar al Zahir de todos modos, pero podría ser que tengamos ahí otro diamantito en bruto, y ojalá, porque me gusta me gusta sobre todo Griffith, y me parece que encaja perfecto con Greenlow y con Warner, ojalá lo veamos más en la temporada, eh, ¿Qué más? Bueno, la defensiva sí, la defensiva es la unidad que más me gusta el día de hoy, me, me, me convencen y, y, y bueno, no, igual no echar las campanas al vuelo, es pretemporada, pero bien la defensa, eh, los puntos que hacen los cargadores, bien más por los errores de San Francisco, ¿no? la interce las intercepciones, estas cosas una ofensiva que se movieron bien los cargadores, que también hubo por ahí muchos castigos, ¿no? prácticamente los castigos los pusieron ahí, la otra es una intercepción muy cerca de zona roja, este, pero bien, la defensa muy bien, me gusta, me gusta la defensa de San Francisco hoy. Equipos especiales, eh, Robbie Gould falla un extra ¿no? después del castigo en la conversión, es como si fuera un gol de campo, ¿no? al final es distancia de gol de campo, está centrado y se le carga a la derecha, y yo no sé, espero que a Robbie Gould no se le empiecen a, a quemar ya las naves, porque todavía lo vamos a necesitar este año, ¿no? Ahorita no se ve mucho, pero vamos a estar pateador esta temporada. Va a haber juegos muy cerrados y vamos a estar del señor Robbie Gould al 100. Entonces, hoy falla uno. Esperemos que no pase muy seguido. Eh, en regresadores de patada, pues creo que hay, hay, hay tiro, ¿no? Entre Richie James y Simba Webster. Este, Webster lo hace mejor en kickoff ¿no? Regresa un par de patadas por ahí con mejor yardaje que Richie James Pero Richie James se avienta una como de 30 yardas en despeje Y entonces empieza a haber ahí tiro y eso es bueno Puede haber competencia, inclusive podríamos estar hablando de tener a, a, a Webster en los kickoffs Y a Richie James en los, en los despejes Eso estaría bastante, bastante chido Por ahí probaron a Kraftraft, me parece Probaron a Travis Benjamin eh, pero bueno, son los que más me gustan Y en general es lo que veo del equipo Me gusta de Mercury Ryans Que empieza a mandar estas cargas de, de, de backs defensivos Que a veces es difícil que los corebacks las descifren por los minios Y es esta captura de Fanga y del, y del 43, no recuerdo su nombre No, estas cargas eh, eh, ciegas a los corebacks Bien, bien, bien planeadas, bien mandadas este, y, y Shanahan, pues bueno eh, tranquilo, me parece que un poco más satisfecho con el trabajo en general del de lance y de Garoppolo, no así de todos los elementos Troy Sermon no aparece, no, Troy Sermon se lesionó y no juega este, yo lo quería ver pues entonces ahí también otra, o, otro tema preocupante Sermon, espero mucho de Sermon eh, todavía no lo quiero enterrar pero pues esto ya preocupa porque pues, era aquí donde teníamos que verlo y no se está viendo entonces ya Michael Hayes se levanta la mano Aaron Banks lesionado, no no lo vamos a ver le hicieron ya una resonancia parece que van a ser un par de semanas podría estar para la semana 1 pero yo no creo que inicie yo creo que van a meter ahí a Bronskill que dio un poco el trabajo de McEvitts no lo hizo tan mal pero Bronskill supongo yo que será el iniciador eh, de, de, de, como guardia derecho Tomlinson inicia McClinchy inicia Son, han sido los, los que han estado jugando Trent Williams no juega Alex Mac no juega y nuestro guardia de derecho pues tenemos una interrogante ahí. ¿no? Vamos a ver cómo se mueven las cosas. Pero bueno, en general este es, esto es lo que yo vi del, del, del, del equipo. Me gustó más que el primer partido. Obviamente no solo por la victoria, sino porque creo que se muestran más algunos jugadores y empezamos a ver progresos de algunos, algunos elementos eh, preocupante estas, estas situaciones de algunos lesionados y algunos que pues ya no, no, no brillaron como esperábamos. Y el tema de los receptores es algo a trabajar muy fuerte porque faltan tres semanas para el inicio de la temporada regular. Dos semanas, dos, tres semanas, 12 de septiembre para el inicio de la temporada regular. Y necesitamos receptores con buenas manos porque el señor Trey Lance tiene un cañón en el, bra, en el brazo. Y por ahí podrían decir: es que no todos sus pases tienen que ser unos balazos, ¿no? Si los tiene 5 a 10 yardas. Estoy de acuerdo, a veces hay que ser más de colocación, pero. Entre más rápido le llegue el balón a las manos al receptor, al receptor le conviene porque tiene más margen para poderse mover. Entonces necesitamos receptores con manos de piedra, como aquellos receptores de la ametralladora Kelly, de los vinos de búfalo, ¿no? Entonces necesitamos que estos receptores empiecen a fortalecer sus deditos, sus manitas, y si no, Shanahan, son una llamada. Bueno, hasta aquí les dejo el podcast de Canal 49. Eh, ya se viene la temporada y se vienen los regalos Miren, esta, esta es una de las gorras Esta es una de las gorritas que voy a regalar ¿no? a, los, a los miembros del canal Por ahí voy a regalar otras, o, otras gorras a, a todos ustedes a algunos de, de, de ustedes, de los suscriptores de, de Canal 49 Ya les voy a decir las dinámicas para cuando venga la temporada Y también voy a regalar playeras Que me han estado preguntando muchos de ustedes Que quieren una playera de, de, de, de Canal 49 también les regalaré algunas playeras de, de, de Canal 49, entonces estén muy atentos eh, y, y pues ya les avisaré qué onda. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar en, en iBox y en Spotify, en la descripción les dejo eh, los links para que lo puedan oír, y si no, pues si ya están ahí, ya siguen, eh, eh, tan, me siguen tanto en Spotify como en iBox, pues ya nada más los, los reproducen este y todos los que he subido desde la temporada pasada. Eh, estoy en Twitch, ¿no? Ya saben. Estoy en Twitch como Canal49, ahí no es oficial, es la única red social que no dice oficial, dice Canal49, y en todas las demás estoy como Canal49, oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram, síganme para seguir más en contacto Contacto en Twitch, podemos interactuar en vivo, mientras hago mis, mis gameplays ahí en vivo, que ya voy a empezar a jugar eh, más seguido, y en línea empezaré a jugar, a ver qué palizas me meten, pero al menos ahí podemos platicar, cotorrear es una red un poquito más libre para, para echar coto, ¿no? Este, y pues bueno, eso es, eso es todo lo que quería decir. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y ya saben que los que gusten eh, pueden ser miembros del canal y los agradecimientos van a aparecer al final de mis videos, tanto del podcast como de Canal 49. Así que, pues bueno, los dejo con los agradecimientos a los miembros del canal. Les mando un abrazota a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben, ¡Go Niners!